Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Coins, monedas. A ver, que ¿de qué trata? ¡A por él! Bueno, nos encontramos en un salón con un sonido de fondo de viento o algo así raro. Y, y vamos a ver qué hay que hacer aquí. Eh, investiga el ruido en la sala de estar estar eh, aquí después se llama coins y esto es no estaba aquí antes encuentra las monedas ocultas en cada habitación de la casa y deposítalas en las pues armas ahí vamos una de cinco bueno ahí en la habitación mira, otra monedita ¡Uf! Esto da el rollo de que nos van a dar un susto, ¿eh? ¿No? ¿Qué ha sonado? He oído top, top. Mira, una grieta? Mira, esta puerta en palito. Mira, aquí la veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh, eh! Mira, toqueteando, visto que tenemos interno tocando otra vez nos quedamos detrás de la puerta encerrada es que las puertas en los juegos tienen una mala leche vale vamos a ver y aquí, aquí, aquí hay una llave ¿eh? pero no una llave lo que buscamos ¿Eh? una moneda pero bueno ya que estamos ahí está ¡Oh, la silla que se ha movido! ¿Y quién toca? Voy a llevar la, la esta antes de coger la llave, la, la moneda. Y falta una. Y seguro que la llave es de esta habitación. Claro. Eh, vamos a cogerla. Yo anda a, a, como asalto. A Linterna, mírala Pero ¿Quién toca? mano para arriba Deja. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Cinco Joder, sonido la luz La luz que he visto antes Vale La puerta está cerrada Y aquí se ha abierto un pasadizo ¡Eh, eh, eh, eh! eh, eh! Que nos sigue ¿Nos sigue todavía? Sí oh, oh. Corre Corre Corre. Y esto que es, no hay nada que hacer, yo me tiro. ¿Dónde está? ¡Ostras! Este es el que nos perseguía. ¿Dónde va? No, aquí es cerrado. Una moneda. Yo qué pedazo moneda. ¡Hostia! La he cogido y estamos subiendo. Un pasillo y aquí no hay nada. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero aquí no nos persigue nadie. ¡Vamos eso, creo! ¡Eh! Eso parecía un dron. esto el bicho no estaba esperando final descubierto part of the wool no sé qué es bueno he descubierto un final cuál será el otro final De el otro final. Bien, tengo las cinco monedas. El otro final... Vale. El otro final, pues supongo que es, si nos pilla el monstruo... Vamos a dejar que nos pille. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Este es el otro final. Así que bueno, el juego pues no está mal. No tiene ningún sentido. Hay monedas por la casa. Mmm, no sabemos por qué hay que recogerla. Ni sabemos por qué aparece una de golpe. Ni sabemos qué hace el bicho en la casa. No tiene trama ninguna simplemente que te obliga a cogerla y luego tienes que escapar por el pasadizo y no sé a dónde va no lo he entendido, pero bueno el juego está para un y medio más o menos un medio es la nota que yo le pongo así que si tienen alguna teoría como por ahí me han preguntado de algún juego, pues me la ponen yo no tengo ninguna, o sea, no sé por qué hay que coger 5 monedas y hay una especie de extraterrestre ahí con, con los ojos iluminados así que bueno, nos vemos en un próximo juego espero que les haya gustado el vídeo así que chao y hasta la próxima Eu <música> o